Un día como hoy, hace cuatro años, cuando subí aquel primer video, no pensé que todo esto pasaría detrás. Este video es para que ustedes me conozcan un poquito más. Mi nombre es Anabel, pero todos me dicen Anita. Soy youtuber cubana y tengo 17 años. Empecé en Cuba con 16 años a construir un camino inexplorado para cualquier persona dentro de mi país. El internet acababa de llegar, su precio era elevadísimo. Y cuando todos estaban subiendo sus primeras fotos a Facebook, allá por el 2017, yo andaba queriendo ser youtuber. Ah, ¿estaban ahí? <ríe> Hello, mi gente! ¿Cómo están? Esta noticia nos dejó abierto a todos. Me recuerdo que yo estaba comiendo eh, en, la, en mi casa. Y de momento veo que dicen, mañana en la mesa redonda se va a discutir el Internet por Datos en Cuba. Y yo, no, no me puedo perder eso. Pero me lo perdí. Yo les confieso que la primera vez que escuché lo de Internet por Datos en Cuba, yo estaba en noveno grado. Yo no entendía lo que era YouTube. Ni siquiera sabía que se hacía dinero con ello. Yo solo quería hacer videos y pasármelo bien. Mi primer año fue raro. Había cambiado mucho desde entonces. Imagínate empezar un canal en plena adolescencia. Deja en evidencia la inmadurez y ciertos errores normales de cualquier adolescente. No sé sea, qué pasa, <risa> que me estoy poniendo aquí mi short y mi contraseña y no entra, no entra. Mira donde yo estoy, mira para arriba, debajo de, la... debajo de las antenas. Y no Tres antenas para nada. Tres antenas aquí, mira, aquí. Y no me puedo conectar. <risa> Para mi primer año de YouTube ya había tenido que desprenderme de un canal con 10.000 suscriptores Y de todo el material que ya había creado Ya que fue imposible monetizarlo Pero ese reinicio me dejó algo claro yo quería seguir haciendo esto. No me importaba empezar de cero. Es más, para mí, eso fue otra oportunidad para pulir mis contenidos. Dije, de aquí a tres años me iba a ser insostenible ser YouTuber. Entonces dije, mira, yo no voy a dejar de ser YouTuber porque YouTube no me quiera pagar. Así que antes de que YouTube me quiera eliminar de ser YouTuber, yo voy a crear un nuevo canal. Y si mis bebés me quieren, van a venir para mi canal de nuevo. Y muchos bebés vinieron. Realmente estuve pero súper, súper, súper feliz con todos esos babies que, que en tan solo un día hubo más de mil babies en mi canal nuevo. Ni siquiera había subido videos y ya tenía mil suscriptores. Encontraba interesante mostrar mi día a día, los supermercados de mi zona, lugares o datos interesantes de mi país. Hasta que esa exposición en internet iba cada vez más ampliando mis horizontes. Yo quería ver más, quería salir de la isla, probar lo que tanto veía de otros sitios. Y me lo propuse Viva como opción Rusia Es uno de los países que tampoco pide visa Para conocer, para viajar a Rusia Que es bastante sencillo Pero el pasaje cuesta más de mil euros O sea, hay que ahorrar bastante Porque solo el pasaje Ahorré muchísimo Y busqué la opción de salir de mi país Sin necesidad de un papeleo Y esta opción fue Rusia Ya que no pedía visa un hito en mi canal, mi viaje por primera vez fuera de Cuba Yo me sentía rara, como descubriendo el futuro, como viajando en el tiempo Alucinaba con todo, todo lo miro, todo me impresiona Nunca me había sentido así en mi vida y es una experiencia Hay que vivirlo, hay que vivirlo Las personas que nacen con esto no lo ven como lo veo yo Documenté todo y regresé A los pocos meses cumplía ya dos años creando videos Y me iba definiendo a mí misma como una travel blogger cada vez se hacía más habitual verme viajando y creando, mostrando, descubriendo, viviendo. Me gastaba todo lo que ganaba para ir al siguiente destino. Lo que me llevó a descubrir lugares asombrosos dentro de mi país. Mostré dónde me crié. Volví a ese rinconcito de Holguín donde fui tan feliz. Tener un video de ese lugar en mi canal para mí es tan satisfactorio. Es un homenaje a mi infancia y a mi abuela. Aquí era donde buscábamos, ¿qué? Buscabas, ¿qué, abuela? Aquí era donde buscábamos agua potable. ¿No lo saben? Donde yo vivía no hay agua, o sea, de la, de la pila, por el grifo, no sale agua todos los días. Entonces, una vez a la semana viene el agua y el agua potable, el agua de tomar, pues, se venía a recoger aquí. Con la llegada de la pandemia tuve mucho tiempo de pensar y plantarme objetivos altos. Si quería seguir dedicándome a esto, no me estaba haciendo factible vivir en Cuba. Hace un año ya en el que me había sentado seriamente a hablar con mis padres para decirles que era esto lo que me gustaba hacer y a lo que me iba a dedicar. Y a pesar de que no me arrepentía de haber tomado esa decisión, estar confinada en mi casa me dio la luz que necesitaba para saber que mi futuro ya no estaba en Cuba. Porque cada vez la vida se hacía más difícil y para los creadores de contenido estaba siendo imposible. Coincidiendo con mi tercer año, como por señal del destino, tengo la oportunidad y el suficiente dinero ahorrado para inscribirme a un curso en la Escuela de Negocios Aristeo en España. Y ahí comenzó una carrera tan, pero tan difícil para mí. Los meses siguientes fueron muy agotadores mental y físicamente, y todo esto con incertidumbre de que no me aceptaran el visado. Pero el mismo día que tenía que ir a buscar el resultado de la visa, era mi cumpleaños número 20, el 20 de abril. Y como por regalo divino, fui aceptada. Lo siguiente fue encontrar dónde vivir y establecerme en España, puesto que aquí no tenía nada. Recuerdo como si fuera hoy esa sensación de despedirme de mi familia tan rara que sentí, como si la fuera a ver en dos días. Pero la realidad es que ya han pasado casi ocho meses, y tan rápido. Cuando aterricé en España, uff, todavía yo no caía en lo grande que era esto. Pero mejor lo resumo, porque en estos meses he vivido tanto. Fui a Ibiza con una amiga. Cumplí mi sueño de ir a París. Me enamoré en Barcelona. Recorrí Galicia de donde son mis raíces. Llegué a 100.000 suscriptores en YouTube y me mandó mi placa. Me escapé a Segovia. Inesperadamente me pasé por Portugal. Y Málaga casi me atrapa. Y Madrid, bueno, mi casa. Me siento tan bien aquí. Me siento tan viva, tan niña, feliz, enamorada, madrileña, cubana. Es como estar constantemente enamorándote y volviendo a ser una niña es descubrir una ciudad de ensueño y que te encante. No sé, me siento muy afortunada. Gracias a ustedes, gracias por confiar en mí y por ser como una familia virtual. Gracias por ser parte de todo esto. Y no, esa niña de 16 años nunca pensó que pasaría ni un 5% de esto cuando por primera vez dijo, hello, mija. ¿Cómo están? Espero que estén. Súper, pero súper bien. Estoy súper agradecida, estoy súper contenta. Coméntame si me conoces de ahora o si me conoces de hace tiempo atrás. Y lo que se viene es mucho, pero mucho, pero mucho con demasiado, como dicen los cubanos. Y por cierto, estoy tan agradecida con ustedes que les daría un abrazo gratis. Y es que eso es la vida, seguir con lo que te gusta, porque la felicidad está ahí. Este video ha sido patrocinado por Skillshare que es una comunidad online donde puedes superarte aprendiendo de diseño, marketing, creación de videos, animación y mucho más. Con clases subtituladas al español y próximamente con la plataforma entera al español. Actualmente estoy aprendiendo sobre Procreate y la verdad creo que va a ser algo que me va a traer demasiado en un futuro para la creación de contenidos. Gracias a esta colaboración, Skillshare me ha dado la posibilidad que con el link de la descripción obtengas un mes gratis con acceso al contenido de toda la plataforma. Hazte hábil en lo que te gusta mientras el tiempo pasa y consigues lo que te propusiste un día. Nunca sabes a dónde te pueda llevar.